Hola cuarentenials y cincuentenials, soy Sebastián, tengo 51 años y bajé de peso y entré en forma por la primera vez después de los 50. Y hoy hablaremos de por qué tu like, tu me gusta podría salvar vida. El vídeo es muy corto y divertido, así que te invito a que te quedes hasta el final y tendrás una gran sorpresa. Quiero contarles la historia de Juan, un regordete cincuentón, muy trabajador y atento a las necesidades de su familia, porque es lo que más ama en este mundo. Se levanta todos los días a las 7 de la mañana, se zampa su desayuno de tres croissants rellenos de huevos revueltos y bacon y se va a trabajar estresado porque ya está llegando tarde. Nunca en la vida se ha preocupado por hacer ejercicios ni siquiera por comer saludable. En realidad nunca ni siquiera se le ha pasado por su cabecita, solo piensa en trabajar más y mejor. Encima en los últimos 10 años cuando llega a casa mientras cena sigue trabajando usando el whatsapp y mientras mira la tele también solo se desconecta del trabajo 10 minutos cuando se ducha y en realidad ya ha intentado usar el teléfono para responder algún whatsapp abajo de la ducha pero se dio cuenta que era imposible. Lo que él no sabe que dentro de una semana sentirá una fuerte presión en el pecho que se le irá extendiendo por el cuello y la espalda no podrá casi ni respirar caerá arrodillado solo en su oficina y no podrá pedir ayuda porque está teniendo un paro cardíaco. ¡Oh, Dios! No te vayas, no te vayas porque esto se pone aún más interesante, solo falta poco para la sorpresa. Una noche, siete días antes de sufrir el ataque, buscando por YouTube cómo comprar bitcoins, sí, ve la fotito de un vídeo que le llama la atención por sus colores y por la cara de chiste del protagonista y decide verlo. Total, ya ha perdido miles de horas viendo vídeos inútiles. ¿Cómo entrar en forma después de los 50? ponía el título del vídeo. Resulta que le gusta cómo habla y lo que dice el tío ese del vídeo. Al mismo tiempo le divierte pero se siente identificado. Sabe que está gordito y fuera de forma. Y encima su amigo que lleva la misma vida que él tuvo un paro cardíaco hace tres meses. Y si me pasa a mí piensa. El vídeo termina y decide ver uno más. El primero de los seis pilares fundamentales para entrar en forma y bajar de peso. La motivación. Lo que cuenta el tío ese del vídeo de su padre y de su hijo le toca algo en su interior. Siente un hormigueo y decide ver los otros cinco vídeos. Al otro día, al desayunar, le dice a la mujer, tenemos cereales y se va andando al trabajo por primera vez en su vida. A partir de esa noche su vida cambia para mejor, sus hábitos cambian y sin saberlo ha parado su ataque al corazón. Por eso, ese like que tú le diste al mismo vídeo hace algunas semanas porque estabas muy generoso ese día, ha hecho que el vídeo le apareciese a Juan y que le haya salvado la vida. Parece un chiste, pero no lo es. Tu like, tu me gusta podrías salvar vidas. No lo hagas por mí, hazlo por las miles de personas que precisan ver estos vídeos para empezar a tener una vida saludable y duradera. Estarás salvando vidas. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Y ya sabes... ¡Adiós!